¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy tenemos un super mega archi recontra evento A ver, vamos a ver ¿Qué es este festival de medio otoño? Únanse y ganen recompensas Hace una horita, recién llegué a casa así que Nada, no me pueden decir nada porque acabo de llegar a casa Vamos a ver de qué trata el video que nos sube aquí la gente de Wargaming en YouTube A ver Vamos a ver qué nos dicen The mid-autumn festival is a time when everyone is in a hurry to do the main thing. Mm. Meet their loved ones. Share a festive dinner with the family. Or follow a loyal companion of Chang'er. Wherever you are, it will help you reunite with your family. From September 16th through September 27th, the Mid-Autumn Festival will take place in World of Tanks. Complete special missions, earn mooncakes for your personal progress and story progress, and get rewards. Personal reserves, days of premium account, commemorative decals, and a universal crew member with the repair skill trained to 100% and enough experience to train one more skill or perk. Tremendo, tremendo. La verdad que estaba muy, muy bueno. Excelente, boludo. Nunca vi un evento tan bueno como este. A ver, eh, bueno, después al final voy a dar mi, mi parecer del evento. Dice: Está por llegar un evento muy especial a varios países asiáticos. El festival de medio otoño, una de las festividades más espectaculares en una ocasión en la que millones de personas salen a las calles para celebrar, intercambiar obsequios y pasteles lunares. Y contemplar la belleza de la luna de septiembre junto a su familia. Eh, bueno, desde el 16 hasta el 27 de septiembre, bueno, son eh, 11 días. Eh, participen en este evento especial para completar nueve misiones lunares. Eh, ganar pasteles lunares y obtener recompensas por su rendimiento en combate. Agenden las fechas. En... Se, Olvídate, se ya lo agendé. Pero sí, pff, lo tengo pegado en, en el. Uy, sin póster en mi pieza. Eh, bueno, a ver. Empieza el jueves 16 y termina el lunes 27. El trasfondo. Antes de entrar en detalles técnicos, rindamos homenaje al trasfondo cultural. Cuentan que la tradición... Bla, bla, bla. Es una tradición de... No sé qué. Qué pon qué ponga. Bueno. Eh, ok. Bien. Un sitio web especial. Cuando comience el evento, se activará un sitio web especial en el que encontrarán toda la info... ...que necesitan para avanzar y tener éxito. Allí verán las reglas sobre las misiones lunares. Pestañas especiales en las que podrán desbloquear niveles lunares con pasteles lunares... ...como parte de su progreso personal e intercambiar los pasteles por artículos valiosos. También encontrarán la página que contiene la historia que irán descubriendo a medida que avanzan en el capítulo... ¿Por qué no ponen eso ahora en vez del día que comience, bro? ¿Sí? ya, O sea, podés ir publicitando el, el evento ahora... O sea, no es que falta un mes todavía, o sea, faltan dos días. No, 14. 15, 16. En dos días comienza. O sea, si nos va diciendo lo que van ganando, porque acá te da un así un, un, un pantallazo, por decirlo así, un algo rápido de lo que van a ganar, pero no, no te dice todo lo que vas a ganar. Con lo cual, no sé si decirle si está bueno o no está bueno, no se metan, si se metan, porque es medio relativo. Acá te da algún coso, a ver... Eh, Pará, vamos a por acá. Misiones lunares son misiones especiales que hacen referencia a un determinado episodio de la historia de ho no sé quién es. En, estella, en ellas tendrán que realizar distintas acciones o conseguir determinados resultados en batalla. Um, cada día habrá, como bueno, diferentes misiones, ¿no? Supongo. Sí. Eh, una nueva misión para completar. Si tienen éxito, realizarán ocho pasteles lunares y una calcomanía. Eh, perdón por la música, ahí me. me, me... Me fui de mambo. Eh, y una calcomanía de escudo de armas con liebre. Eh, ok. Ok, ok, ok. Bueno, eh, hay que completar básicamente, chicos, nueve misiones lunares. Bien, o sea, no, no, no hay mucho más que eso. Obtendrán el fascinante estilo 2D: observación de la luna. El fascinante. Para mí no hay fascinante estilo 2D, pero, pero bueno. Eh, no, no es de malo, pero a mí los estilos Encima ya saben, los que siguen el canal hace mucho Saben que los estilos en particular me importan Pero nada, boludo, pero nada de nada Nada, nada Es lo mismo que te he pintado así, asá, asá Para mí tiene el tanque tiene ese bueno Lo demás, viste, ya no me interesa nada Si te ha pintado así o sea. Ya estaba este igual en el juego Yo lo tengo en algunos tanques Este no me acuerdo Este, ¿eh? este sí, este lo tengo seguro En un tanque no me acuerdo cuál o sea, que se están, están haciendo un refrito de los, de los modelos de 2D, boludo. Eh, este sí, no me acuerdo. Eh, posta, no. No recuerdo haberlo visto nunca. Este sí. Ah, es el mismo, boludo. Ah, entonces no es... Pará, pará, pará. No, porque... No, no, no, no. Yo me acuerdo uno que es eh, el 2D lunar. Que es todo arriba, con tipo, como coso de luna. Pero abajo no tenía estas estrellitas. Tenía todo luna. Era todo igual que, el, que la torreta de este. Entonces como que... Era distinto. Pero en realidad no cambia nada. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno. Eh... Progreso de la historia. Esta es la parte más interesante del evento. En la que todos los jugadores deberán unirse para desbloquear los cinco capítulos. Revelar la historia completa y ganar algunos pasteles lunares más. El progreso de la historia solo durará cinco días. Un día por cada capítulo. Estará disponible del 16 al 21. Las mecánicas son simples, chicos. Los jugadores deben completar misiones lunares o comprar pasteles lunares que vienen... En los paquetes especiales de la tienda Premium. Ok. Bien. Bueno, eh, después avísenme cuántos quiere cada uno. Que yo les compro una banda. Yo les compro mucho a cada uno. Y de paso yo me compro 10.0. 000. ¿Pero por qué ponen esto, boludo? O sea, puedes dar que hagan misiones y ya está? Y no, no. Vamos a venderle un paquete para que gasten dinero. Y les damos un día de Conta Premium. No, no, no, la verdad es que... Bueno, para que termine, te terminar con el, de leer todo Cuando lo consigan todos recibirán la recompensa del capítulo 3 tres pasteles, pasteles lunares, muy bueno Y accederán al siguiente capítulo Cuando complete las 5 etapas de progreso recibirán un multiplicador de por 5 Muy bueno, porque como si no te, no te lo dieran Los domingos, ¿no? A veces que por 5 hay eh, En la primera victoria, en la primera No es que te lo dan en 5, tipo Por 5 experiencia en las primeras 10 partidas o 5 partidas No Del 20 al 26, sí, es más eh, tengan en cuenta que solo quienes hayan aportado al menos un pastel lunar durante alguno de los capítulos recibirán las recompensas del progreso de la historia. Lo bueno que es que ya con la contribución mínima conseguirán todas las recompensas de cada capítulo. Muy bueno, bro. Para reclamar las recompensas deben ir a la pestaña del capítulo correspondiente. Eh, es hora de recibir la fortuna y la prosperidad de la mano del festival de medio de... La verdad, la verdad, o sea, es... Aquellos que me conocen ya y que me siguen hace tiempo... Eh, Saben que estoy tipo troleando. Me parece un evento bastante malo. Eh, pero no malo en el sentido de que es malo de por sí. Me parece un evento de relleno, tipo... De relleno y de querer rasguñar dinero de, lo, de, de, de, de los jugadores. Tipo... Bueno, les metemos en la tienda premium, vayan a buscar... Pero, bro, dámelo vos. Sí. Para eso ya creo que ya aporté demasiado yo, ¿no? Siendo un jugador común, suponte, ¿no? Que no soy CC y demás. Un jugador común que digo, bueno, para este año yo te compré tres tanques premium. Gasté, no sé, seis mil pesos, ponele, por decir algo. Ponele, ponele, un ejemplo. Entre tanques premium, u oro, o oro, o, o el Battle Pass. Ya no, claro, además del Battle Pass, y de los tanques premium. Y el oro que compraste, bueno, acá tenés, toma, pum. ¿Querés terminar bien este coso, este evento? Pum, ahí tenés, comprate los paquetes. Pero, bro, no es todo una máquina de hacer plata, tranquilo, bro, o sea. Traten de... Traten de hacer eventos que no sea todo por, con, con paquetes y comprar eh, y comprar tanques y comprar cosas, chicos. Bueno, no sé. Desde este lado, me parece que el evento... La verdad es que no sé bien cuáles van a ser las recompensas, porque todavía no están del todo claras. Faltando dos días. Me gustaría que esté... Si es esto... A ver, si es esto... Porque supuestamente se supone que es esto, ¿no? Si es esto... Eh, Un día de cuenta premium. Un espacio de garaje. Una calcomanía. Reserva de experiencia libre. Una calcomanía. Una reserva de experiencia. Un camuflaje 2D. Reserva de experiencia. Un tripulante. Eh, bueno, nada. Mi opinión es que el evento, si es así como está ahora, la verdad es que no vale la pena. Me parece bastante, bastante pauper, Bastante pobre. Pauperrimo. Y me gustaría que hagan eventos más llamativos Que no gasten... Eh, no gasten... ¿Cómo se dice? Recursos, tal vez. En esto... Y si van a gastar recursos, gástalo en serio. Y que esté bueno. Y que, que esté bueno en serio para todo el mundo. Pero no sé. No lo sé. A mí mucho no me, La verdad es que no me atrae hacer algo así. No me, no me llama mucho la atención, chicos. Pero bueno, cada uno sabrá. Cada uno es dueño de hacer con su tiempo lo que quiera. Si quieren hacerlas las... Misiones del de, eh, Festival del Medio Otoño están en totalmente su derecho, en todo su derecho, iba a decir, y, y son nueve misiones, así que bueno, ¿pueden ganar premios? Sí. Eh, lo bueno es que también dentro de todo, si no querés comprar el paquete, no lo compras y listo. En la tienda Premium. Y bueno, ya fue. Vas a recibir los, las recompensas que vas a recibir. Eh, que tampoco está mal, pero. Pff, no sé. Me parece que estaría bueno que hagan eventos, tal vez, no tan random, no tan hacia la ligera. Y que metan eventos más pequeños, pero más buenos, más potentes, con más con más trasfondo. Eh, así que bueno, no sé, es mi opinión. Cada uno dirá lo que dirá. Déjenme en los comentarios si lo van a hacer, si no lo van a hacer. Si les gustó, si no les gustó. Si les parece que los premios están resarpados. Como si fueran 5 tanques premium, más 5.000 días de, de, de cuenta premium. O es solamente un estilo 2D y, bueno, unas reservas ahí tristón que te lo dan, encima las reservas Muchas veces te la dan con un código random que aparece por ahí Te ganas las mismas reservas que Haciendo todo esto, así que no sé Pero bueno amigos, les mando un beso gigante, cuídense Espero que dejen un like ahí, suscríbanse Y nos veremos en el próximo videito De Nando, besitos Chau chau